Hey, ¿cómo están, amigos de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y pues venimos. Este. Llamamos a jugar Fortnite. Pero la. La. la la, la, la, blen, tabla, lamenta, lamentablemente, Perdóname, pero, pero, Lamentablemente. lamentablemente Lamentablemente, porque qué tengo? Ahí, ¡Ah! lamentablemente se me dañó, o sea, no es que se me dañó, sino que no sé qué le pasa al juego. Intento actualizarlo, reiniciarlo, pero no sé qué le pasa. Yo les avisaré cuando sube Fortnite, pero antes, antes quiero enseñarles una magia. Que incluso a mí me sorprendió hacer o sea, miren, pueden ver esta Lo que es esta cosa Esta es una cuerdita. Como pueden ver, da vuelta y todo Vuelta, vuelta y todo Vuelta, vuelta Si lo podemos hacer así La sacamos Aquí Ok, miren, está dura Dura, dura, dura qué está dura mamarita? ¿Por qué está dura mamadita ¿Por qué Ok, mira Aquí está la cajita ¿Y qué es el objetivo? El objetivo es <ríe> El objetivo es Que la cuerda de aquí Se rompa a la mitad O sea, ¿Quién mago va a poder hacer esto? Nadie como yo Ok Les voy a enseñar para que no, no piensen Que estoy haciendo trampa Es que esto es complicado meter por aquí Lo Vamos a meter por aquí porque okay. estamos metiendo por aquí. Para que vean, no digan... Ese mago es, ese mago es falso. Es más falso. cuerdita cómo está, Incluso le dije que no se podía jalar, pero cuando yo lo, lo hice, me sorprendí una molada. O sea, mire, o sea, what the fuck, ¿cómo hiciste eso? O sea, ¿cómo, cómo hiciste eso? Se lo voy a enseñar aquí, ahí está la cuerdita ahí está la cuerdita acá, aquí está la cuerdita o sea, what the fuck, ¿cómo hiciste esto? Ahí. Pero cuando volvemos a hacerlo, Fumbech La cuerda está Pero Bien Si quieres que le cuente La revelación del truco Dale a like, comenta Saludame en el siguiente vídeo Porque lo haré, lo haré Así es amigo, lo haré Bueno, este, lo que estaba diciendo sobre, sobre el juego de Fortnite No pude, o sea, no sé Qué le pasa, algo le pasa Pues más Yo creo que esto es un video corto, no sé. El próximo video creo que tengo planeado, no sé, ¿qué me, me recomiendan un juego ustedes? ¿Un juego para jugar? ¿Qué me recomiendan? Pues, ¿qué más toca? Dale like para revelarte el truco de la cajita. Dale like, dale like al botón de acá abajo. Suscríbete a mi canal si eres nuevo. Y si te gusta, si te gusta, si te gustan mis suculentos ojitos. Mmm. ya. -hmm. Solo suscríbete. Bueno, como siempre digo, chayita, amigo mío. Uh -huh.